Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Max de Tucson, Veracruz. Un saludo a todos y soy Legión Oxlack. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack Investigador. Únete al team. Diariamente a mi correo me llegan fotografías y videos de supuestas evidencias sobrenaturales. Algunas son fáciles de explicar, pero otras son realmente extrañas, como la que me envió Beto a mi cuenta de Instagram. Veamos. Este video lo vi aproximadamente tres veces sin darme cuenta de lo que en verdad estaba sucediendo Por un momento pensaba que se trataba de un robo Hasta que Beto me mandó un correo explicándome lo siguiente Hola, te tengo un video Este video es de Cintalapa, Chiapas Es de hace una semana más o menos, pero hasta ayer me di cuenta de lo que realmente trataba el video El día que subieron el video a Facebook creí que se trataba de un asalto a un mototaxi, pero no Ayer un conocido me dijo si ya había visto el video y me dijo que el mototaxi no iba con chofer. Después de leer lo que Beto me había mandado al correo, inmediatamente me di cuenta de lo extraño que era este video. Vemos primero con una cámara de seguridad que el mototaxi va de reversa hasta salir a otra calle para después dar vuelta y avanzar. Al pasar junto a los jóvenes de la motocicleta, podemos ver que nadie va conduciendo. Ellos también se dan cuenta de que la moto va conduciéndose sola y comienzan a perseguirla. En la siguiente toma, grabada desde otra cámara de seguridad, vemos cómo le comienzan a dar alcance y seguramente por los gritos, otros jóvenes en otra motocicleta corren en ayuda. Pudiera haber muchas explicaciones del por qué el mototaxi avanzaba sin que nadie lo fuera conduciendo, pero se vuelve imposible y aterrador cuando nos damos cuenta que alguien invisible lo estaba conduciendo, ya que no pudo haberse echado de reversa y después haber dado vuelta para tomar la otra calle. Quizá una toma donde nos mostrara cuando el mototaxi comenzó a avanzar, nos revelaría más información sobre este extraño hecho ocurrido en Chiapas, México. Por el momento, lo registraremos como un archivo más de un encuentro con lo desconocido.